Alemania, a María Cristina, Alemania del alma, bicho de la discordia, no vengas y presumas, no me apretujes en mi sagrado sitial, te ensañas en mi santísima inocencia, pequeña voraz de confesiones, te ves bonita, tan calladita, Alemania, Alemania del alma, yo te busco el recóndito, rebusco en vano lo latente, y te me vienes con prisa y cantinela, que me lujuria fiebre hasta el copete, con ira crítica y desdén. Yo, como la voz mansa, susurro, venga, mi nena, venga, alimaña de mí, tan perfecta de mi carne y hueso, mi cotidiana melena azul, como el océano cordero del San Rafael de mis concupiscencias. Avesita de mí, que no te angusties, yo digo, como proclamando lento, muy lento, un humilde pregón sin vela ni lámpara, burbujeando en tu oído, sol de ayuno y desayuno, de mi fruta, jugo, pulpa y verdor. Cabeza mía de mi papá y triangular, pierna de mi almohada y mis leonas desparasitadas hasta la locura para subyugarme. Ay, ay, ay, esclava tuya y tuya de mí. Perra amarilla a José Donoso y Laura Daza. Originaria y patente, astrosa y hambrienta, espíritu furtivo Bruja de la fantasía, hechicera de la demencia Vieja, pequeña y latente, obscena y locuaz Todos y uno a uno y cada uno te buscan con afán Ni el canto del gallo te vislumbra Cómplice del chonchón todos quieren pillarte, azotar y matar, bruja cicalada, anhelada en los sueños, deseada en el éxtasis, aborrecida en la razón. De seguro me atrapan tus encantos cuando dejes de aullar, te acurrucas temblorosa, perra que ronda, perra que despoja, dándole al bofe corres y corres, te desbandas en patas y hocicos, vuelves y comes mi carne, tomas mi vino, sangras en mis hojas como vertiente vil, al descuido lengueteas mi cuerpo. Perra amarilla, perra amarilla, Amarilla perra, maga azarosa, de seguro atrapan tus encantos, voraz, insaciable como leyenda donosiana, perfecta, grotesca y caótica.